Hermano Kimberly, eh, ¡Despierta, eh, despierta! ¡No me menes! ¡No me menes! No me ¡Bastante esto! Que, ¡Que me mareo! ¿Qué pasó? No, no te marees, no te marees ¡Loco, estamos aquí! ¡Mira, estamos acá! ¡Es que, Pues sí, estamos en nuestra habitación ¡Claramente no es así, hermano! Ah, ah es verdad, en nuestra habitación <risa> ah, ¡Es que quiero jugar! ¡Estoy aburrido! ¡Vamos a investigar, loco! ¡Vamos a explorar el mundo! somos no. bebés! Independiente, oh, sí, sí, sí, me parece increíble la idea. Pero hermano, antes que nada, ¿sabes si padre está en casa? Creo que sí, ¿eh? creo que sí, creo que sí está en casa. Ay, es verdad, bro, aprovechemos y hagamos relajo. Investiguemos cosas que no nos deja ver. Oh, es verdad, mira, como por ejemplo, <risa> bro, ¿por porque me te metes en el... un, me un barril. Bueno, en fin, son cosas que no nos deja hacer nuestro padre, así que está bien, eh. eh pero claro, claro. Pero creo que Padre sí al final se fue por cigarro Ojope, oh, ¡Otro día más! ¡Volviendo del trabajo! ¡Ya me duele mucho la espalda! <ríe> ¡Niños! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Hijos padre, de ¿qué míos! ¿Qué pasa la cara? ¿Qué tienes? pero cómo que qué me pasa si ¡Sí es mi cara de todos los días es una cirugía y ahora está más guapo qué oh, dices qué guapo si no, está... no saltes sobre mí que ya soy viejo Hay un paro cardíaco pero <risa> que tiene cara de chueco loco ¿Qué, qué le pasó ¿Cómo que cara de Shrek? Sí, Para que sepas, tú heredaste mi cara. Así que vas a ser guapo como pero, yo cuando crezcas. Pero, pero. ¡No, ¡Ah! ¿Qué dices? Dios. Mira, mira, mira, papu. Esto si no lo heredaste de ti, papu. ¡Hombre! Eso es prohibido. Claro, ah. bro. Es que tú no has visto la nueva tecnología de ahora que se llama TikTok. <risa> no manches, tengo hijos TikTokers. Se me van a morir de hambre. Obviamente, claramente no hemos comido nada. Pero de hecho, debería hacernos algo. Eh, ¡Eh, cuidado con ese mato! la Me Acabo de romper la mesa, lo siento papá. Eh, si eh. tienen hambre, solo tienen que pedir comida, no tienen que dañar toda la casa. ¡No tenemos comida! ¡Oh! Ya, no, ¡Danos comida, por favor! ¡Que no morimos de hambre! ¡Llevamos aquí mucho tiempo! Esto de ser padre independiente no me gusta Tal vez los den adopción Bueno, ¿quieren comida? Les voy a dar su cena Como siempre, voy a darles Sus buenos vegetales para que crezcan Grandes y fuertes ah, ¡Vegetales no! ¡Queremos carne! ¡Nuestra madre nos daba carne! Ay, me, me acabo de... mira ¡Hombre, pues su madre ya sentido. no está! No nos das lo que queremos, que son dulces ¡Me como la Playstation! ¿Qué? ¡No! ¡No, mi Playstation! ¡No! Papi, sí, ¡Pero tú, niño, maleducado! ¿Qué te pasa? ¡No vas a a engaño, eh! ¡Pero, pero, pero que no vas a comer ay, el día ya. de hoy, eh! ¡Ayuda! Yo, si no, si no me dan de comer, me como la pececita Dory, bro ¿What? ¡Espera! ¿Pero ustedes ya me están amenazando? ¿Están claro. en la tapa de re reverde tan rápido? Claro, sí, pues sí, que sí, tenemos sí, muchísimo vamos. hambre Eh, pero deja, déjame pasar ¡Ve haciendo la comida! Voy a hacerle su comida en un segundo, hermano, no se hermano, preocupen Hermano, hermano ven, ven dime, sí, dime, dime, dime, dime, dime, dime, dime dime. Oye, hermano, yo recomendaría que comieras una frutita porque andas algo <risa> extraño Ando medio verdoso, ¿no? Sí, sí, sí, sí como eso como padre, la verdad Parece que también... ¡A vos, Aquí tienen su comida ¡No, bájate de ahí! ¿Qué haces ahí? ¡No! Toma, hermano, come, come ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Yo como? No, pero, pero se lo acabo no, de pegar a padre Bueno, no, da igual, da igual Ustedes son unos niños malcriados <ríe> Y tú veas la, la comida, ahora nuestra cena ah, Pero y eso... Bueno, ustedes están pasando de la raya, eh Que al final no les voy a dejar comer Y se van a ir a la cama con el estómago vacío <ríe> Oye, pero ten cuidado para preparar la comida ¿Eh? ¿Qué pedo? Pero si mi hermano está aquí, bro ¿Qué? Ah, caray, mi, mi hermano bro ah, ¿Qué pedo? Pero si ese... <risa> ¡Madre, tengo un cadáver! ¡Tengo a mi hermano muerto aquí! ¿Tiene muerto que muerto? ¿De qué me estás mira, hablando? Mira, ay, mira, ostras, ¿Qué pedo? Ay, ¡Me lo acabo de comer! ¡No! Ostra, <risa> eso te va a dar indigestión en la noche Bro, acabo de comerme toda la Playstation que se a comer mi hermano Y ahora soy súper verde, loco, me voy a convertir en... Bueno, con... supongo que no querrás esta hamburguesa <risa> oh, hamburguesa No, no, tú no la puedes burguesa, comer hamburguesa oh, ¿Cómo ay, que no? Of거든요. ¡Yo quiero! ¿Ah? ¡Pero niños masqueados! ¡No oh, lo usted. ¿Ya acabaste la comida o no? Que tengo hambre, por favor Ustedes no van a comer hamburguesas Son muy pequeños para tantas calorías Así que van a comer enlatado ¡No, no, no! no, no, no. ¡Abre la boca! ¡No me gusta esto! ¡Que me estres asqueroso! No. No. ¡O te me pateo! Me ¡O te pateo! pateo. ¡Me, salvé! ¡Me hizo la de Rey misterio. Eh padre, pero es que eres muy débilucho! No se van a comerse sus frutas. Ahora se van a comer <muchas> mi mandarina. No, yo no quiero tu mandarina. Ven, hermano, vamos a hacer un, una travesura mientras ¿A dónde crees que vas? Vamos vamos a hacer Busca un poco ¿Ah? de la la ¡Danos privacidad, por claro, favor! Claro, claro, queremos privacidad, ya somos niños grandes. Ah, bueno, bueno, les doy privacidad para Bien. que hagan sus cosas. Vale, vale, vale, ah, no, espera, pero soy su padre. ¿Cómo que privacidad? ¿No Rappi, rompi, rompi, antes dime, que dime, padre, dime. vamos a llenar toda la casa, vamos a inundarla. Vale, vale, vale, vale, vale. Si se Cuanto. van a tomar un baño, solo tenían que pedirlo. Claro, no, no, no, vale la llave. No, no, no, se está inundando toda la casa, ¿qué está pasando? No se está inundando, espera. se está llenando la piscina. Oh no, no, no, no, la llave claro, se... claro No puede claro. ser, la llave se taqueó, no puedo ah, pararlo, ah, niños, niños, no, espera, estoy no carro, no, yo no sé nadar. ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Amigo, no, no, no sé cómo. Parar esto, se va a inundar toda la padre, casa. Padre, estoy sufriendo. Tengo miedo, padre. hermanito, ¿Qué? No. <risa> ¿qué te pasa? Lo que estamos en una nave espacial. Mira qué guapo. ¿Qué? No, no, no, no, no, ni se les ocurre entrar ahí. Sal, sal de ahí. No, no, no, no, voy a ir hasta la nube. Ah, sí, hasta la nube va a ir tu madre. Ven por acá. Que eh, qué padre tan aburrido. No nos deja hacer nada. Ayuda, Ay, hermanito, no. Ayuda. No, no, no, hermano, ven para acá, ven para acá, ven para acá. No, Quiero no, no, no, que te vayas todavía, bro. No, vaya. <ríe> Me lleva mi hermano, padre. Ustedes a están atención. haciendo muchos problemas, los voy a castigar. Bien, bien, bien, hermano, hermano. Y tú prepara nuestra comida. Hermano, hagamos una cosa, vamos por nuestro run run. Ven, ven, ven, oh, vamos por un -run. run run. Dale, dale, claro, vamos, claro, vamos. vamos por run run, porque que no. tengo que limpiar todo esto. ¿Dónde está el jabón? Niños, niños, que la casa se está inundando. ¡Niños! ¡No! ¿Qué? ¡Vámonos, vámonos, hermano! No, no, ¡Dale, dale, dale! dale ¿Pero para qué cerraste la puerta, hermano? ¡Vamos, ven! ¡Ale, entraba a casa! ¡Uy! ¡Mira qué guapo! ¡No, no, no no, no, no, no! ¡Estamos no. navegando! ¡Cómo tengo esto! ¡Alguien lleva a los bomberos! ¡Los bomberos! Parece que padre <risas> está un poco preocupado. <risas> está en problemas. ¿escapen, escapen, ¿Cómo sí, no que escapen? Todo. Pero si no vamos a escapar. Nosotros estamos aquí viéndonos No, super no, chill no, chill no de la, de la hermano, ¿El, ¿sí? el cuarto, el cuarto de mi papá, podemos. ¿Quién ahí, ahí? Claro, podemos aprovechar de que esté ocupado. ¡Oh no! Esto sí que no. no. Mi cuarto no lo investiguen. Vengan para acá, niños. Esto se va a poner feo. Mira lo que tiene padre en su cuarto. What? ¿Qué es esto? ¿Están en mi cuarto? ¿Esto? ¡Niños! ¿Esto? ¡Niños! ¿Esto? ¡No tomen cosas de mi cuarto! ¡No, no, no! no no, no, ¿Qué ¿qué no es esto? ¡Es ¿Cómo como pegajosa esto! ¡Mira! ¿Qué acabas de tomar, Capley? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? No, ¿qué, qué no sé, ¡Dime tú! ¿Por qué ah, porque, ah, porque ah, es ah, un ah, ah, blanco, bro? Ah, ah, ¿Qué es esto? Bueno, ¿Ese ¡Es el pegamento! Ah, ¡Eso ah, no se come! Pero... Pero huele rarito, loco ¡Me cago en ti, niño malcriado! ¡Es leche! leche! A ver, voy a... A ver, a ver... ¿Qué pasó? ¡Niños, deténganse o tendré que usar el Taser! ¿Tomo? ¡Toma! ¡Eh! ¡Mira si a mi hermano! ¡Déjalo en paz! ¡Eso le pasa porque no atendió! ¿Ves? Ahora tiene que ir a dormir. Oh, ¡Eh! ¡Déjame a mi hermano en paz! ¡Asqueroso! ¡Déjalo! ¡Mira! ¡Mi espada láser! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Eso sí que no! ¡Eso no ¡Ah! lo pueden tener los niños! Ver, ¡Oh, ¡Suelta eso, suelta eso! Suelta. No. Es ¡Suéltalo! Ah. Ven, ven, ven, hermano, vamos a... Vamos a saludar a amigo, ven, ven ¡Ven, ven, la, la policía amigo, tiene amigo, que hacer amigo! Algo? ¿Está bien, amigo? Oh, amigo. ¡Aquí Loco, está, vámonos! Hermano, Guapo. hermano, ¿qué te pasó en el brazo, bro? ¿Qué, qué, qué es eso? Lo tienes muy no largo nada. ¡No! ¡Mi PC! ¿Qué le hicieron a mi PC? Ahora no Ahora te has quedado sin PC Ahora no puedes ver la historia de Fran y Randy ¿Cómo van a terminar juntos? Eh, de hecho, eh, bueno, spoiler, ¿eh? Fuera, fuera del perro, Sa no. sáquese del perro no, no, no. Per. ¡Ve! ¡Sáquese usted! ¡Sáquese usted! ¡Ve, ¡Ah! ve, no. hermano! No sé qué le te pasa en el brazo y tenemos que llevarte al hospital rápidamente Estoy ¿Vale? harto, este niño lo voy a sacar de mi casa Fuera de aquí, ya no son mis hijos Mira, mira lo que hay aquí, hermano ¿Qué es esto? ¡No se no, toma! No, ¡No se toma! toma. No, ¡Oh, no su madre, qué rico! ¡No, no, no! no, no. Me ¡Que se me muere el niño! Me, ¡Que se me mueren los niños! ¡Voy a, ir algo, a la cárcel! Me siento algo mareado, hermano ¡No me siento, man, hermano! Ah, Ay, ¿Qué David, estás me haciendo? Me, Dios. ¡Me estás echando me a mí, más, hermano! No, no, no, no, no. Me ¿Qué le pasa? No, no, no, no, no. ¿Qué le pasa? Por favor, oh, papu, padre. padre, responsable, ya mi hermano en el hospital. Bueno, si no, ay, también, pero sino ustedes no me dejan ser responsable. Quiero ay, llorar. Quiero más, quiero más. Mira, que hay frutas. No, uh, frutitas. A ver, a ver. Ustedes pero... están demasiado verdes. Me lo, voy a llevar, me lo voy a llevar para el médico. No, yo ver, quiero fruta! Mira, con la fruta se me pasó el pómita. qué guapo. Hay que celebrarlo, papu. Ver, mira, Capley, tú estamos. estás demasiado verde. Así que te voy a llevar al médico, ¿ok? okay. Oye, padre, yo la verdad quiero ser tiktoker Quítese, Vámonos. quítese, eh, déjame Ay, no, hay que quitar ¿Déjame? la pendejada al niño No, no, no, no, acá! no me entieres para ningún lado Ay, Capley, tú ya estás demasiado enfermo Te tengo que llevar al hospital no, sí, padre, Rápido, padre, un taxi que me... Tú me estás estoy estragulando Que venga un taxi, rápido ¡Taxi, no, taxi, pero, ¡Pero qué haces! Oh, ¿Qué estás haciendo? No. F en el chat